¡Wow! Soy Diana, vamos a ver lo que traigo entre manos hoy Estos esmaltes de Essie me los regaló mi media naranja Llevo un par de meses obsesionada a probarlos Así llevan años en el mercado y él lo sabía Hoy realizaré un diseño súper fácil Que es como todas las modas Una de las que vuelven tras un par de años Son uñas moteadas, efectos splash de colores Uñas salpicadas o como lo quieran llamar Utilizaré uno de los colores más icónicos de la marca, se llama Bald Sleepers y es el único color aprobado para utilizar por la realeza según la reina Elizabeth II. El segundo es un tono coral aprobado por mí. Oh yeah! Ok, ok, comencemos. Aplicaremos una capa de base coat como es costumbre para proteger nuestras uñas naturales. El mío ya casi se acaba y yo sigo esperando recomendaciones. Para este diseño aplicaré este tono coral, se llama Cute as a Button en mis dedos anular y meñique y el tono rosa en las otras tres uñas restantes. Estos esmaltes para mi gusto huelen bastante fuerte, son de consistencia algo líquida y el tono es un poco translúcido para mi gusto. Apliqué una segunda capa en todas las uñas para conseguir homogeneidad. A continuación, apliqué una capa de top coat de secado rápido en mis uñas. Como en mis últimos videos continúo perdiéndole el miedo a utilizar estas cintas de nail art la verdad es que son súper recomendables porque sirven tanto para realizar diseños como guía al pintar o incluso directamente para decorar corté dos tiritas y luego las ubiqué sobre las uñas esta vez me animé a utilizar las pinzas para ubicarlas y la verdad es que me resultó muchísimo más sencillo que con los dedos la cinta la ubiqué a un tercio del borde de las uñas y no en el centro el siguiente paso es con el tono coral, delicadamente con la misma brocha al esmalte, pintamos un tercio de la uña. Tan pronto hemos acabado de aplicar el esmalte, con ayuda de las pinzas, retiraremos la cinta inmediatamente. Este proceso lo repetiremos en el dedo índice. Para proteger mis colores, decidí aplicar una capa de top coat para que no se mezclen. Lo ideal es dejar que se seque un par de segundos el esmalte antes de aplicar el top coat. ¿O oh, si no? En el dedo pulgar en vez de aplicar la cinta de nail art utilicé celo normal pues siento que me costaría mucho menos pintar la uña en este caso el bloque de color será horizontal en vez de vertical ¿Sí me hago entender? Para el efecto salpicado no salpicaré nada estaré utilizando esta placa de Moy London es de la colección Holy Shapes y es la número 20 tiene un grabado con puntitos que imitan el efecto moteado, así se puede realizar este diseño sin generar ningún tipo de desorden. Para el estampado utilizaré este sello transparente y ahora comenzaremos con la parte divertida. Esmalte, rasco y recojo. Ahora ubicaré el diseño sobre la uña. Con ayuda de cinta adhesiva, retiro el exceso de esmalte que me quedó sobre la piel. Este mismo proceso lo realizaré sobre las otras dos uñas. El sello lo limpié con un rodillo quitapelusa adhesivo, wow, qué específico, y la placa con acetona pura, y luego la sequé con toallitas de algodón celuloso entre diseño y diseño. Para proteger los diseños apliqué una capa de top coat anti-smudge. Y para el acabado final apliqué una capa de top coat mate. ¡Este es el resultado final! En el próximo video mostraré el producto que utilicé para poder conseguir que el esmalte me cambie de color. No se lo pierdan, así que adelante, rompan el botón de me gusta y no olviden suscribirse a mi canal si no quieren perderse lo que traigo entre manos. ¡Chao, chao!